Hola amigos de Hitbook, yo soy Leslie y hoy les voy a recomendar cuatro sitios que todo amante del cine debe conocer. El primero es MF7, este espacio está completamente dedicado a los amantes del cine porque hacen ensayos, reseñas, críticas, todo desde aspectos muy técnicos y estéticos como la estructura del guión, la paleta de colores, para que tú si te interesa ver una película puedas apreciarla distinto o si te interesa hacerla, pues también sepas cómo, además tienen una sección dentro de su canal que está dedicada a aquellos que quieren hacer cine, de hecho se llama Lecciones de Cine y te enseñan de todo. Número 2 es Letras Libres, este portal está dedicado a distintas áreas, pero dentro de su canal de YouTube tienen un espacio dedicado al cine. El espacio de cine está dirigido por Fernanda Solórzano, allí ella hace críticas y reseñas de películas de todos los tiempos, desde igual aspectos estéticos, técnicos, más allá de los blockbusters que ya todos conocemos o de las películas que están en cartelera. Número 3, CineGarage. Este portal está dirigido por el crítico mexicano Eric Estrada, pero también colaboran otros críticos y allí también, igual que en otros portales, hacen videoensayos, críticas, reseñas, pero lo interesante de este portal es que en su página también comparten entrevistas con directores, fotógrafos, guionistas que te pueden servir mucho si te interesa hacer cine y también comparten noticias y eventos, todo relacionado al séptimo arte. Número 4 es cine para millennials. Este es interesante porque está dividido en tres bloques. El Telequia, donde hacen análisis de clásicos del cine desde películas muy muy antiguas hasta las más modernas. Cinética, donde hacen ensayos para creadores de cine, donde analizan aspectos del crew, de... Narrativa, del guión, de los personajes, de todo. Y toque que es donde analizan y hacen reseñas de las películas que están en cartelera para que tú decidas qué es lo que quieres ver. Bueno, chicos, eso fue todo. Echen un ojo a las páginas, espero les sirvan para que aprecien el cine distinto. Si les gustó el video, no olviden compartir, darle like y seguirnos en nuestras demás redes sociales para que sigan viendo contenidos como este. ¡Nos vemos!